Bueno, tu, tuve que descargar, como ven, eh, la aplicación desde la web, porque la descargaba, me figuraba, como han visto en los dos videos anteriores de mi canal, eh, figuraba la 1.6.1, pero los parámetros y las cosas y la interfaz y lo que hacía, estaba todo igual, no variaba nada. Entonces la descargué en el otro terminal, en el Xiaomi, que no, que tampoco se descargaba y me decía que estaba actualizado, o sea, no había forma, y ahora la probé y estaba funcionando. Bueno, estamos con todo el tema de de la actualización. 1.6.1 de DJI y, y nada, vamos a hacer unas pruebitas con esta con mínimo de luminosidad es mínimo, acá se ve como una sobreexposición de blancos pero en verdad está súper oscuro eh, traté de activar el software y no puedo, ahora no tengo tiempo, así que nada, luego lo haré, voy a mandar un mail, todo, yo siempre tengo temas con la electrónica. A lo que voy, prueba de distancia con el Mini, a 3 kilómetros corté y lo traje, pero todavía tenía señal, no hubo un corte y hizo el, la vuelta automática. ¿Mejoró con la actualización? ¿No mejoró? Hace lo mismo que siempre. O sea, miren todos mis videos. Yo nunca hago pruebas de distancia y lo mando a, a tomar por culo y que vuelva solo. Pero bueno, como ya pidieron y vi que había tanta... Tanto hablar de esto, ¿no? De, de la distancia y que mejoró la distancia. Que Es imposible, ya lo dije. Lo dije en, en, todo, en, en, en Telegram, en Instagram, en los grupos de Facebook. Eh, no se puede saber si mejoró la... ¿Cómo sabes? Vos hoy volaste, hiciste 2 kilómetros y se te volvió, volvió solo. Perdiste señal. Mañana volás en el mismo lugar y hace 3 kilómetros. Y no es un tema de actualización de software. Es un tema directamente de que está el clima distinto, no hay viento. En ese momento había cantidad de comunicaciones en el aire, había interferencia. Lo que sea. Es imposible para una persona normal calcular si mejoró o no la distancia de... Y la conectividad de un dron porque se actualizó. Es muy difícil. Si sí se podía hacer en el momento que vos estás volando. Ahora. ¿Vale? Haces el vuelo. Vuelve, pones unas antenas Shaggy. Haces el vuelo y ves. Y sobre todo, ni así. Podés dar la seguridad de que las antenas mejoran el vuelo. O cuando pasaba con el Spark del cable OTG. Que decían, sin cable sirve, con cable no sirve. Sin cable sirve. Al final sí que se notaba si estaba el cable como se ha notado al final que los ingenieros de DJI ya todos los drones van con cable del mando al terminal se terminó esa conexión que había aérea porque no tenía ningún sentido siempre el cable es mejor por eso yo odio los portátiles por ejemplo por el tema de andar con, con el wifi en, en, en, en los diferentes sitios y, y nada pasamos al video. vean el video y van a ver lo que hizo el drone, van a ver la, la, la captura de pantalla de, de lo que está viendo el hub, y, y nada, dejen los comentarios aquí abajo, todos los que miran el video, hay cantidad, está hay un estándar del 60% de individuos que miran los videos, míos y de cualquiera, no se suscriben al canal, por favor, es un segundo, le dan suscribirse, no, le, no les va a molestar nadie, si no quieren dar campanita y no se quieren enterar y que le estén saltando... Eh, actualizaciones de lo que subo y no subo, no le den a la campanita, le dan un like, comentan y se suscriben, mil gracias. Levantó Argentina, levantamos con las chicas, vieron a Lucía y compañía ahí en subiendo los videos levantamos en Telegram, levantamos en todos sitios, estoy metiendo y metiendo y metiendo y es gracias a toda la gente que me está siguiendo, ¿no? a los que han defendido la semana pasada todos esos inconvenientes que hubo con el payaso este, y bueno, todo lo demás viene solo, así que a suscribirse gente sape sape Osvaldo per la cola Bueno, vamos a ver con la 1.6.1 El Mavic eh, Mini 2 Cómo Take está el off. tema de distancia Así que, ahí el está La punto de origen, habilitar servicio de localización Sí, ya están habilitados Ok Vámonos Bueno, se está hablando mucho de esta actualización. Están diciendo que ha ganado en distancia, en conectividad, etcétera, etcétera. Vamos a ver aquí donde hago todos los vuelos de distancia. Entenderán por qué. Es un tema de prefectura. Hay sitios que lo gestiona la, la Generalitat y hay sitios que lo gestiona Gobierno Central. Así que ninguno salga a romperme las pelotas. No me interesa lo que digan si es negativo. ¿Vale? Ya bastante tengo. Llevo años de... ...de temitas, así que solo positivos hoy. Gracias para este día fabuloso. Vamos a ver cuándo varía la señal. Yo me voy a dejar el mando quieto y a ver cuándo varía esa señal. 35 kilómetros por hora... Este en nada va a pasar a FCC. Y le voy a cambiar algunas cosas como la velocidad. Hay hubo un pequeño corte de imagen a los mil metros. Saben que una de las cosas que hay que esquivar son aves porque por ir a 20 metros te comes un nave y tenés un problema, un problema en cuanto a caída y me tengo que caminar un kilómetro y pico para ir a buscar el dron. ¿no? Primer corte de señal a 1300 y pocos metros. Cuando pasa eso hay que darle altitud. Acomodo un poco la línea. Le estoy apuntando con las antenas. Muevo un poco el mando y apenas hace un, un punto. Si esto en sistema Ocusin es buena señal, ya te digo. Ya me dirás tú, Emilio. Y este es el problema y lo que hablo siempre del CE y el FCC. Que no lo terminan de entender, pero bueno. Algún día entenderán en este país que no puede ser así. Que todos los drones tienen que venir en sistema FCC. Sea la marca que sea. Otro pequeño corte de imagen, no mejora la señal, se queda ahí en tres, en tres líneas, en tres con saltos de cuatro. Si mueve un poco el mando, a saber. También la altitud, cuanto más altitud tenemos, si tenemos un buen ángulo tenemos mejor señal. 75 de batería. Siempre hay que calcular la vuelta, ¿eh? Saben que no es ponerlo en modo Sport y volver a velocidad, porque el modo Sport consume mucho más batería que si lo traen en modo normal más lento. Dos líneas. Moví un poco el mando, tres líneas. Pero no veo ninguna mejora de señal, yo creo. Ya me dirán ustedes. Aves, ¿vieron, no? Maximum flight altitude reached. Tengo aves ahí dándole vueltas al dron. Eso no me gusta nada. Y bueno, y dos puntos. Ya vieron que... Pongámosle los tres kilómetros más o menos. Y dos puntos de... A ver los pájaros. Estamos en dos, tres puntos. A ver con el dron de frente si mejora la señal. Bueno, tenemos pájaros ahí. Yo sí lo voy a pasar a modo Sport, pero porque tengo batería de sobra. Vamos a toda máquina. No sé a qué velocidad vuele una golondrina, pero... Si va a 60 km por hora en vuelo recto siguiéndome... Tráeme algo para la C, Oscar. No recupera señal de ninguna manera. Haga lo que haga. Se quedó en tres líneas clavado. Que alguien lo puede tomar como bueno o como malo, pero bueno, cada uno. La verdad, 54 de batería. ¿Ven lo que les digo? De lo que come el modo Sport. A 55 km por hora también el viento que tengamos, ¿no? La aeronave detecta interferencia a 700 metros. Deja, ¿dónde estamos? Oh, en el Pentágono. Bueno, ya vieron, lo han visto, o sea, no es que me lo invento yo. Ya tenemos señal a 500 metros, como con un SIMA X5 de 35 euros. Bueno, casi 3 kilómetros y casi 3 kilómetros, y ya vieron cómo fue el asuntito, ¿no? O sea que más de lo mismo, está todo igual para el Mavic Air 2, lo mismo, y para el Air 2S será lo mismo, y es lo mismo para todo. Cambiaron el tema RAW en el S, hicieron alguna, algunos cambios para el, para el 3 Pro y poco más que decir. Tu, Drone.